vez empezamos, empezamos con, con la charla de honorarios. Comentaros la estructura, cómo lo vamos a hacer. Bueno, la, la, la doy con, con el compañero Frank Castro. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a dar una, una introducción yo y luego le pasaré el testigo a él que desarrollará la parte más amplia de la charla a nivel de costes. En, sobre todo, bueno, toda la charla va a llevar parte de, de, de opiniones y de valoraciones que compartiremos luego con vosotros. Así que lo, que lo que hemos planteado es que cuando se termine, se termine nuestra, nuestra ponencia eh, vais dándome avisos a través de reacciones para, para que os, os dé paso para hacer las preguntas y las personas que vayamos dando paso pues os activáis el micrófono y el vídeo para que podáis salir en pantalla y se os pueda, se os pueda ver y escuchar, hacer la pregunta y el resto pues los, los micrófonos apagados. Bueno, pues vamos a empezar con la, con la charla. Bueno, yo soy José Luis Gárgoles, arquitecto técnico de Guadalajara. Y en la primera parte de la charla eh, lo que voy a tratar es referencias eh, con respecto a, al, al tema al tema de honorarios, un tema candente en nuestro sector y que ahora pues, puede verse afectado con, con la nueva situación que vamos, que vamos a vivir con el tema del COVID. Como sabéis, en 2009 nos... Eh, a través de, de una ley del gobierno pues mm, se desaparecen los, los honorarios profesionales que estaban establecidos y los colegios no, puede, no pueden tener esos honorarios. A partir de ahí hay una liberación del mercado en el que cada profesional puede presupuestar lo que quiera. Eh, en esa situación nos encontramos con, con tres alternativas. Tenemos la alternativa de, de que los profesionales podemos dar precios quizás más altos precios más medios y precios bajos. Eh, como el ser humano a veces no tiene, no tiene forma de, de entenderse, pues lo que, lo que se ha podido comprobar es que el sector tiende a que los honorarios hayan bajado en vez de subir. Yo en el yo que soy reciente, vamos, soy, soy joven, tengo 10 años de experiencia en el sector. Eh, en el momento que inicio mi actividad como autónomo, el tema de los honorarios me empieza a interesar bastante y decido eh, estudiar un poco la situación y, y ver por qué los honorarios considero que están, que están tan bajos. En ese momento empiezo con un estudio sociológico, que es preguntar a profesionales, compañeros del sector, muy influenciado por, por la profesión de mi padre, y detecto que podemos eh, entonar, o yo por lo menos así lo entiendo, tres tipos de, de, de idea con respecto a los honorarios la gente que no sabe calcular los costes y por lo tanto no sabe calcular qué precio dar, los profesionales que directamente tienen la profesión como, un segundo, como una segunda línea de actividad y por lo tanto no tienen problema en que los honorarios sean más bajos incluso porque puedan llegar a perder dinero y la tercera, pues, la gente que directamente es consciente de que los honorarios que se están dando son bajos pero eh, consideran que la única forma que tienen para poder... Eh, hacerse con, con los encargos y competir en, en el mercado. En ese momento busco eh, si tenemos herramientas para poder calcular los honorarios y, me de, y descubro que no los tenemos. Yo por lo menos no las encuentro. No encuentro a nadie, ni a nivel colegial, ni a nivel del consejo, que a mí me explique cómo tengo que sacar los costes para poder presupuestar una obra ante la inexperiencia que tengo en los primeros años de, de profesión como autónomo. Claro, los que veníamos de, como contratados pues teníamos esas, esas limitaciones. Entonces, bueno, pues me, me reflexiono sobre todo en el tema de, de cómo podemos enfocar esas, esas herramientas y descubro que, que no la tenemos. No tenemos herramientas para poder calcular primero los costes que tenemos, luego los beneficios, lo que queremos ganar y en esa forma incluso enfocarnos a qué cliente queremos, queremos ir. Entonces, eh, a mí me surge la, me surge la duda de, de por qué realmente entonces desaparecieron los honorarios. Si no nos han dado la información o los colegios no nos han dado esas herramientas, tenemos un problema, un problema importante. Ese problema se es acrecienta en época de crisis y ahora vamos a vivir una, una situación complicada porque además pues, no nos vamos a engañar, la gente se va a empobrecer durante un tiempo con toda esta situación y la gente al empobrecer sin tener menos dinero va a disponer de menos liquidez para poder afrontar determinados encargos y nosotros vamos a tener que que, que competir con un sector que va a estar muy, a, muy ajustado. Por lo tanto, entiendo que no deberíamos cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. De esa forma, eh, creo que es importantísimo tener una, una estructura de costes, saber lo que nos cuestan las cosas y lo más importante, saber aplicar costes indirectos, que es un poquito en la línea que creo que Arafran nos va, nos va a aclarar mucha, mucha parte de, de esta ponencia. Por lo tanto, dejo, dejo en el aire distintas preguntas, como por ejemplo, para que luego las, las, las, las tratemos todos, como por ejemplo, ¿qué opináis de, de que volvieran o no volvieran los, los honorarios orientativos? Y luego lo debatimos y doy paso a, a Fran para que empiece con su, con su ponencia de, de costes y nos, nos aclare estas dudas que, que yo en su momento tuve y que a día de hoy creo que muchos compañeros siguen teniendo. Así que Fran, ya puedes activarte. Y empezar tú. Hola, me presento, soy Fran Castro. Eh, llevo trabajando como arquitecto técnico desde el año 2002 eh, y estoy colegiado ahora mismo en, en el Colegio de Sevilla. Y bueno, eh, el tema este de los honorarios, mmm, mala solución tiene, mala solución, porque los colegios profesionales poco, no puede, poco pueden hacer. Voy a, voy a compartir pantalla. Perdóname. Y voy a, a poner la ponencia. Poco pueden hacer lo, los colegios profesionales eh, con lo que estamos, eh, con el problema que tenemos ahora mismo. Eh, perdonadme porque me he perdido totalmente. Estoy, estoy ahora mismo con, con un equipo que no es el que suelo trabajar, porque se me ha jodido. Estas las cosas que suelen pasar, se me ha jodido hoy el, el portátil. Y creo que no estoy compartiendo pantalla, o oh, sí. No, no estás compartiendo. No, no está compartiendo. ¿Segundo? Ahora está empezando a compartir. ¿Ahora no? Perfecto. Vamos al principio de la charla. Bueno, para, para que me quiera encontrar, pues eh, ahí está mi correo electrónico. Si queréis hacerme alguna consulta sin ningún problema, puntocom. Y, y también me podéis encontrar en Twitter, que suelo ser bastante activo ahí, arroba eh, francastroesp. Eh, el tema de los honorarios, pues como decía José Luis, eh, hemos pasado de una situación eh, en la que teníamos un, un mercado regulado, un mercado donde sabíamos lo que podíamos cobrar por, por cualquier cosa, teníamos unos, un, un, unos honorarios. Eh, en los que nos podíamos basar unos... Um, y, y de ahí hemos pasado a, a la marabunda, a un mercado libre en el que um, nadie sabe calcular un horario, nadie sabe cuáles son sus costes, eh, um, estamos perdidos totalmente. ¿Cómo lo podemos esto solucionar? Porque realmente en lo que nos hemos metido, como decía José Luis antes también, es en una verdadera guerra de precios. O sea, aquí todo, todo, todo se basa en tener el precio eh, más bajo que podamos dar. Ninguna otra cosa. No hay calidad, eh, todo al precio. Yo creo que algo que, que ahora está bastante de moda esto de esto lo paramos entre todos o esto lo ganamos entre todos, es lo que deberíamos de. Eh, empezar a intentar de hacer aquí es la única solución, la única forma en la que podemos solucionar el problema intentar de entre todos para el problema eh, os voy a dar unos pequeños conceptos que son unos conceptos muy básicos, todos los conocemos pero que nos van a servir para situarnos en, en eh, por, por estar en, en situación ¿no? Eh, eh, no quiero dar una clase de economía porque tampoco es eh, a, a lo que venimos es simplemente tener unos pequeños conceptos, unos pequeños matices de qué es el coste qué es el precio y qué es el valor el coste es lo que nos cuesta producir el trabajo, eso lo tenemos claro es algo objetivo el precio pues es el coste más el margen que le queremos dar a, que, que, que, que queremos eh, obtener esa imagen puede ser eh, positivo, tendremos una ganancia, o puede ser negativo, tendremos una pérdida. O trabajar a coste. Y el valor es. Esto es un poquito más complicado, porque el valor es la percepción que el cliente eh, tiene sobre la realidad que le estamos ofreciendo, sobre el trabajo que le estamos ofreciendo. Ya no es objetivo. Tanto el, el, el coste como el precio son objetivos. Nosotros tenemos un coste, le, le aplicamos una. Una ganancia, tenemos un precio, pero el valor que el cliente tiene sobre, sobre lo que... O sea, la realidad que el cliente tiene sobre nuestro trabajo, normalmente, eh, y últimamente sobre todo, tiende a cero. Somos un impuesto, no somos un... Eh, eh, más, más que eso, más que un impuesto, lo que hacemos es el papelito. Eh, lo hemos escuchado todo, el papelito, el proyectito, eh, a ver si me puedes hacer... Eh, los papeles para el final de obra eh, sin tener en cuenta todo el trabajo que hay detrás porque realmente no le estamos dando valor a nuestro trabajo con, esta, eh, con estos tres eh, conceptos que, que, de los que partimos voy a ir un poquito rápido pero es que la, lo importante lo molar está al final eh, la situación ideal sería esta que, que tenéis en pantalla ¿no? que tuviésemos un coste una pequeña ganancia y que el cliente viese aún todavía que el precio que le ofrecemos está bastante por debajo de lo que él recibe. O sea, que se, que se siente más que satisfecho con lo que le ofrecemos. No se siente estafado, no piensa que, que somos caros, sino que, un, que, un, un, un, oye, que, que lo que le estamos ofreciendo pues, le saca rendimiento. Para tener éxito, lo ideal, lo ideal sería... Eh, que la situación fuese que nuestro precio eh, se, se, se alejase del valor. O sea, que el, el valor, eh, lo que, la, la percepción de clientes, oye, que lo que me estás ofreciendo es muy, muy barato para lo que, para, para lo que me, o sea, lo, me. Me cobras eh, mil, pero a mí me supone esto pues un, para mí es una inversión, no es un, un gasto. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues para conseguir eso lo podemos hacer de varias formas. Una, bajamos costes en un límite, o sea, llegará un momento en el que no podamos bajar costes. Eh, con nuestra ganancia, pues oye, lógicamente al tener un precio más, más competitivo, más barato, eh, pues es más fácil que el cliente aprecie llegue a apreciar esa, eh, ese valor añadido. Eh, Perdonadme, porque es que no me, no, no, no, me, no me hallo bien con esto de... Estoy trabajando con un Mac y no me hallo. Creo que, que la estoy liando. Eh, eh, otra cosa que podemos hacer es bajar márgenes. Es decir, eh, pues eh, bajar nuestra ganancia. ¿Hasta cuánto? Pues, oye, el límite debería de ser el coste y no bajar del coste. Y lo tercero, que eso sí que es lo ideal, que podemos hacer es añadir valor. Dar valor lo, que ya, lo que siempre hemos hablado de, oye, dale valor añadido a tu trabajo. Que el cliente sienta, tenga esa sensación de que contigo eh, está, está algo, salvo, que está obteniendo algo más, pues, oye, le haces una licencia, le, estamos haciendo una licencia de apertura, pues, además, le ayudamos en la decoración. Eh, estamos haciendo un certificado energético y le damos recomendaciones, para que para la mejora energética útiles eh, estamos haciendo una dirección de obra pues intentamos de conseguirle ahorros constantemente la situación actual es toda creo que alguien se ha, se ha eh, colado por ahí con el con el audio eh, la Perdón. La situación actual es toda la contraria. Si te dais cuenta, está dada la vuelta a la, a, la, a la situación inicial que teníamos. El valor está por debajo del precio, e incluso el precio por debajo del coste. O sea, estamos perdiendo dinero continuamente. Y cuando hablo de perder dinero, tened en cuenta que nosotros eh, lo que vendemos es tiempo. O sea, no estamos perdiendo realmente dinero, sino que estamos perdiendo nuestro tiempo, algo que no se puede comprar. Eh, ¿Por qué pasa esto? Pues muy sencillo, estamos continuamente trabajando eh, por debajo de nuestros costes, eh, a precios cada vez más baratos y nuestro trabajo se devalúa nadie va a apreciar nuestro trabajo si cada vez trabajamos y si hacemos un certificado energético y primero se hacían a 150 después a 100 después a 50 pues claro, oye, si es que es un papelote es que no, no, no damos más, nada más no podemos ofrecer nada más porque con el precio que hay con la cantidad que hay pues nosotros mismos estamos devaluando el trabajo porque ofrecemos trabajo de baja calidad eh, porque no cubre o sea, es que no cubre, es que es imposible eh, de que nuestros, eh, con nuestro precio, precio lleguemos a cubrir los costes. Echamos muchas horas y ya el día es que no tiene más horas. Que es lo, lo que os decía antes. Estamos vendiendo nuestro tiempo, estamos regalando nuestro tiempo. No perdemos dinero, perdemos tiempo, que es mucho peor. Eh, con el trabajo tan devaluado, pues que por mucho que queramos, por mucho que queramos bajar el precio, es que nunca, nunca conseguimos. En, en encontrar el, el, el valor eh, o sea encontrar el, a, a, la satisfacción del cliente y lo único que hacemos es alejarnos cada vez más del coste o sea cada vez perdemos más más más cada vez tenemos que trabajar que es lo que realmente nos pasa no perdemos dinero perdemos tiempo cada vez tenemos que trabajar muchas más horas para llegar al, a ganar lo mismo que ganábamos antes eh, Vamos a analizar los costes que tenemos, porque aquí lo, lo, lo fundamental son los costes, como habéis visto. Es lo que nos tenemos que mover, saber cuáles son nuestros costes, que ese es el gran problema que hemos tenido desde hace unos años, que es que no sabemos cuáles son nuestros costes, no sabemos cómo estamos trabajando, si trabajamos, a, eh, si, si realmente si estamos perdiendo dinero, si estamos perdiendo tiempo. El otro día, en una de las charlas, creo que era la de, la de direcciones de obra, de las que estaban, están dando los, los colegios. Precisamente el compañero que la daba hablaba de eso, ¿no? de, que, de que se están eh, dando unos precios de direcciones de obra que son eh, inasumibles, totalmente inasumibles, sobre todo en, en, en, en obras pequeñas. ¿no? En obras más grandes pues oye, todavía puedes llegar a cubrir, costa, a, a cubrir eh, puedes eh, bueno, pues, ser más competitivo eh, reduciendo tu... Eh, pues eh, a, aplicando nuevas tecnologías, eh, siendo más, más eficiente te puedes llegar a, más o menos a defender, pero en una obra pequeña prácticamente es imposible, y es que hay compañeros que como no conocen sus costes oye, pues voy a coger la obra y, dan, y, y, y pillan direcciones de obra pues a mil euros, cuando eso pues es totalmente inasumible eh, y y, y no lo puedes, es que no puedes realizar el trabajo que la obra de, realmente necesita. ¿Qué es lo que pasa al final? Pues que no se hace el trabajo, que se va, se mira lo los forjados y ya no se mira nada más. Nuestros costes tenemos, nosotros tenemos tres tipos de costes, como en cualquier cosa. Eh, eh, somos especialistas en, en costes y sin embargo no, no sabemos eh, eh, calcular. Sabemos calcular eh, el precio de un metro cuadrado de de cerramiento, compuesto, de citar a Cámara y Tabique, pero, pero no sabemos calcular el coste de, una, de un certificado energético, no sabemos cuánto nos cuesta. Deberíamos, ¿no? Un frutero, un frutero se va al mercado, compra eh, mandarinas, y en el mismo momento que las está comprando, sabe a cuánto tiene que poner el kilo de mandarina, porque él sabe lo que le cuesta la luz, lo que le cuesta el agua... Eh, analizado ese margen que le tiene que poner a la pieza de fruta que ha comprado en el mercado en, para, para venderla en su frutería y, y ganar dinero y nosotros eso que somos especialistas en costes, no lo sabemos hacer tenemos como en todo como, como los eh, como pasa en las obras tenemos costes directos tenemos costes indirectos y por supuesto tenemos el coste dentro de los costes directos está nuestro trabajo como parte de parte de esos esos costes directos, ¿no? Tenemos nuestro trabajo, que lo hago lo, lo pongo un poco aparte para que, para que lo entendáis. Otra cosa que hay que entender es que los costes de los que vamos a hablar no tienen nada que ver con el tratamiento fiscal que tenga. Es decir, una cosa es que yo me lo pueda deducir y otra cosa es que sea un coste o no lo sea. Me vais a perdonar, pero es que me, me tiene loco el, el, el mal Estoy con el MacBook porque se me ha petado el ordenador y, y me tiene loco. No soy capaz de, de controlarme bien con esto. Eh, bueno, costes coste directos que tendría un trabajo. Pues fácilmente, eh, las copias, que, el coste de las copias, ya cada vez esto menos, ¿no? Porque ya cada vez hacemos menos copias. Los visados, eh, registros, seguro de responsabilidad civil, que cuando todavía tenemos seguros que de, de cuota. Eh, eh, por, por trabajo, aunque la mayoría ya tenemos seguros de cuota de cuota fija, de tarifa plana, pero todavía hay compañeros que tienen seguros eh, seguros con, con, con, con cuota complementaria por cada, por cada trabajo. Y las dietas y desplazamientos que tengamos. Yo aquí los desplazamientos, como veis, le pongo un asterisco, porque yo los desplazamientos, yo particularmente, los considero. Como, un, como costes indirectos, porque es muy difícil que tú, si tú sales a, a ver obras, por ejemplo, pues lo normal es que no te veas una en el día, sino que, que enlazas dos o tres visitas para aprovechar que estás saliendo y no estar todo el día en la calle y poder hacer trabajo, eh, trabajo de despacho. Pero bueno, eh, como es complicado, pues yo lo, lo, lo considero como eh, esos costes como, como costes indirectos. Pero hay veces, por ejemplo, imaginaos un que estáis como yo que, que vivo en, en la provincia de Cádiz en Chiclán en la frontera que tuviese una obra en, en Madrid y tenga que coger el AVE pues lógicamente ese desplazamiento mmm, se lo puedo endosar directamente a esa obra porque es difícil que yo vaya allí a, a ver dos obras si tengo dos, pues son dos o las dos por igual pero eh, a ver si me, si me entendéis hay costes que podemos mmm, variar de entre directos e indirectos este es uno de ellos lo normal es que este tipo de costes, pues bueno, pues que sean indirectos. Eh, los costes indirectos, que son un poquito más difícil, son difíciles de, de, de, de aplicar a, a un trabajo concreto, pues los, vamos a, los podemos calificar en, clasificar en, en cuatro, cuatro tipos, ¿no? Yo los tengo aquí clasificados en cuatro. Los de colegiación, los colegiales, los que tienen que ver con el colegio, con, con las mutuas y demás. Los de transporte, los de oficina y otro tipo de costes, por ejemplo, publicidad, eh, formación y demás. Eh, los de colegiación y previsión social, pues las cuotas del colegio, PREMA, reta, seguro. Eh, si tienes, bueno, mutualidades médicas, hay algunos compañeros que todavía, eh, bueno, pues no pueden... No pueden Hacer uso de la, de la seguridad social Porque su facturación es alta Y tienen que pagar una mutualidad eh, eh, Hace unos años eh, Esto era, era habitual Lo teníamos que hacer todos Pero, eh, Los gastos de transporte Pues eh, el coste del coche De la moto, del abono transporte La bicicleta lo que, El medio de transporte en el que nos movamos Que lógicamente ese, Eso va a tener también un mantenimiento hay que pagar combustible, hay que pagar peajes, seguros, impuestos. Eh, el coche, cuando hablo del coche, oye, si era un poco también, eh, eh, digamos, que si uno es uno le encantan los... Un, es un loco del motor y tiene un cochaco, un pedazo de coche tremendo, oye, no, te, no le metas todo el coste al... A, a los costes de tu trabajo, ¿no? Pero el precio del coche al, al coste de tu trabajo, porque si no es que no te van a salir, a salir ¿no? O sea, cuando hablamos de coche vamos a entender, entenderlo como un transporte tipo medio, claro, 15, 20 mil euros. Todo lo que sea de ahí, oye, pues, intentad de no meter el coste en los costes profesionales porque se os va a ir de madre. Eh, ahora, que tú, un, eh, que tú tienes un sector de, de clientes mmm, de, de alto standing y necesitas tener un coche potente porque, oye, no vas a llegar allí con un Dacia Logan, pues entonces sí, tenlo en cuenta. Eh, los gastos de oficina, lo que os voy a decir, ¿no? alquiler, la, el alquiler de, le, de, de la oficina, del despacho, mobiliario, equipo, la licencia de software, el móvil, fijo, agua, bueno, los gastos de, de comunidad, todos los gastos de eh, que tengamos con la oficina, si estamos alquilados en un, en un coworking, pues solamente lo de coworking, y bueno, consumibles, papelería, todos los gastos propios de, de, de la oficina. Todo eso lo metemos en un paquete. Y por último, pues los gastos que, que, no, que, no, que, que queden, que no, que no estén clasificados en ninguno de las otras de los otros tipos, pues como puede ser la formación, la publicidad y otros tipos de, de gastos que se nos ocurran, yo que sé. Alguna por ahí. Eh, de lo único que no hemos hablado todavía de nuestro trabajo. Y, y nuestro trabajo no es solamente el tiempo que le dedicamos a, a los encargos. O sea, le dedicamos un tiempo, estamos trabajando, pero es que después todos o casi todos hacemos muchas más cosas. Hacemos, eh, nos dedicamos a hablar con nuestros clientes. Eh, nos dedicamos a hacer nuestros presupuestos profesionales de, de, de otros trabajos. Ese es, nos dedicamos a, eh, a ir al ayuntamiento a, a, a ver cómo podemos eh, realizar un trabajo. Eh, limpiamos la oficina, hacemos la contabilidad eh, y mil cosas más. Y ese tiempo también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos tener todo eso en cuenta? Pues bueno, aquí nos hemos inventado una, un, un término que es la hora de dedicación, que es el coste de, de la hora que dedicamos a un trabajo, teniendo en cuenta las horas que dedicamos también a todo lo demás. ¿Y eso cómo lo, lo, lo podemos um, tener en cuenta? Pues... Ahora, vamos a ver si puedo. Es la hora de los aplausos, no sé si lo escucháis. Bueno. Esta tablita que después os la o pondré en, el, en, en los comentarios... Mmm, una dirección de transfer por si la queréis bajar, pues es la que vamos a utilizar para calcular todos los costes y el precio de nuestra hora efectiva. Lo primero que tenemos que hacer para calcular, como habéis visto, el coste de nuestra hora efectiva es saber cuánto valen nuestros costes indirectos, porque los costes indirectos los vamos a tener en cuenta dentro de ese precio, del precio de la hora efectiva. Pues sencillo, lo único que tenemos que hacer, en esta tabla tenemos la relación de todos esos eh, eh, costes que os he comentado antes, lo único que tenemos que hacer es ir rellenando eh, la, el, la cuota colegial por el número de veces que la pagamos, que son 12 veces, hay colegios que se pagan en dos, pues dos veces por eh, el precio que tenga cada semestre. El, el, lo que pagamos del PREMA o del RETAR, en función de, de donde estemos, como veis, los, los, los precios que he puesto son precios eh, pues, eh, orientados a bueno, precios medios, ¿no? los precios normales, los precios que, que, que estamos todos, todos utilizando. Eh, el seguro de responsabilidad civil, eh, yo, por ejemplo, en este caso he puesto aquí un seguro pues eh, esto que equivaldría a un seguro de 300.000 euros con catalana o a un seguro de 150.000 euros con, con usar que es el más el más habitual, ¿no? el que casi todo el mundo tiene el coste del coche, el coche pues eh, lo único que tenemos que tener en cuenta es el número de años que lo amortizamos aproximadamente oye, pues yo entiendo yo por, por lo menos yo intento haga lo máximo posible, pero los coches suelen durar unos 5 o 6 años con el, si le da mucho tu pie. Pues por un precio medio de un vehículo y tal. El mantenimiento, combustible, seguros, vamos metiendo todos los costes. Los de la oficina, pues aquí está, está considerado los costes que tendría un técnico que trabajase en un coworking o en una oficina pequeñita. Eh, con, con la amortización con el mobiliario hacemos igual que con el coche entendemos que lo vamos a amortizar en 10 en años hacemos un presupuesto de o sea, tenemos en cuenta lo que nos ha costado el mobiliario de la oficina lo metemos igual lo que nos cueste la luz el agua si trabajas en el coworking el técnico pues todo esto lo podríamos hacerlo ¿no? porque todo iría incluido en el precio de la, de la del coworking Equipo, software, el coste del móvil, la, si tenemos una página web por el coste de la página web, lo que nos gastamos en la tienda de la impresora, la papelería, coste, bueno, analizar un poco, iríamos analizando los costes que tenemos y lo vamos introduciendo. Todo eso, con todo eso eh, metido en la tabla, como veis, los costes medios que tiene un técnico que no, oye, estáis viendo, tampoco es una.. Eh, es una gran cantidad de... O sea, no tenemos nada del otro mundo. Pues mira, ascienden a casi 13.500 euros. Eso quiere decir que hay que facturar mínimo para subir todos los meses la, eh, la, eh, la persiana eh, 1.000 1.100 euros. Con esto nos vamos a calcular la hora efectiva. Para el cálculo de la hora efectiva, lo que hacemos es bueno, tenemos en cuenta el, el tiempo que trabajamos, los días laborables que tiene, que tiene eh, el año, 20 días por 12 meses, las vacaciones que vamos a tener. En este caso, aquí he considerado vacaciones de un mes, 10, 10, 10 días laborables. Lo normal, cualquier técnico de nosotros sabemos perfectamente que es una... Un, un, Autónomo no se coge en la vida o un mes de vacaciones. Vamos a cambiarlo a 10, que sería medio mes. Las horas que trabajamos en el día. Bienvenidos al mundo real. Nadie, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí trabaja 8 horas, 10 o 12. Pues vamos a considerar que trabajásemos 10 horas al día. Y que de, esa, de esas 10 horas, 3 horas y media, todos los días las dedicásemos a otras tareas que no son trabajar directamente, sino eso que os he contado antes. Hacer presupuestos, atender a un cliente, llamadas de teléfono, eh, ir al ayuntamiento a, a hacer alguna consulta, eh, desplazarnos... Yo normalmente, esto lo tengo ya, ya estudiado muchos, muchos años, y este es la media, la media mía. La media mía es que aproximadamente entre 60 y eh, 65% del tiempo lo dedico a trabajar y el resto estoy haciendo otras cosas. Consideramos para... Eh, queremos ganar dinero, ¿no? Porque esto no lo vamos a hacer por amor al arte. pues Vamos a considerar, vamos a ponernos un sueldo de de 1.800 euros, el doble del salario mínimo interprofesional. Tampoco un dineral pero oye vamos, a, pagar, vamos a, a, a pagarnos bien. 12 pagas, porque no vamos bienvenidos al mundo real, no tenemos pagas extra. Y, y bueno, los impuestos aproximadamente, hay que pagar el 20% del impuesto. Vamos a tenerlo en cuenta porque si no después nos falta. De todas formas, bueno, esto no tiene nada que ver con las retenciones. Este es el dinero que nosotros tenemos que estimar que en gran parte de él se queda en retenciones, si trabajamos para empresas, pero que tenemos que estimar que vamos a tener que pagar de impuestos porque si no después los 1.800 euros no los vemos. Y con eso, pues, oye, mira, el sueldo nuestro bruto anual de 25.000, sería un sueldo de 25.000 euros. Sumamos los costes indirectos, como veis, casi 40.000 euros tendríamos que facturar en el año para cubrir ese sueldo de 1.800 euros. ¿Eso qué nos supone? Pues mira, en este caso, que podríamos tener una hora efectiva de trabajo, vamos a ganar algo de dinero en cada hora, vamos a subir un poquito el precio, 20 céntimos, 30 céntimos, mira, vamos a irnos a 27, vamos a ser generosos. Nos ponemos la hora nuestra a 27. Como veis, esto está muy alejado de lo que casi todos tenemos en la cabeza cuando tú le dices a un compañero oye, tienes que cobrar 27 euros por una hora de trabajo, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo va a ser? ¿27 euros? Entonces, ¿yo cuánto voy a ganar en el mes? ¿Cuánto vas a ganar en el mes? Vas a tener un sueldo normalito de 1.800 euros, trabajando 27, o sea, cobrando a 27 euros la hora, la hora efectiva de trabajo. Es decir, no se multiplica eso por 10, se multiplica por 6, por 6 horas y media, porque las otras 3 horas y media Estamos haciendo cosas que no nos pagan. Vamos a ver el ejemplo, dos ejemplos de, de presupuestos, con estas, eh, que lo tengo aquí preparado, el de una dirección de ejecución con coordinación de seguridad y un certificado energético. Mirad, eh, una dirección de ejecución. Vamos a suponer que echamos un día, seis horas, seis horas, seis horas y media, un día en, en estudiarnos el proyecto. ¿Qué hacemos? 20 visitas de obra durante todas, que son pocas, pero 20 visitas de obra, eh, y que cada visita va a tener, vamos a estar una hora, dos horas en, en la obra y otras par de horas vamos a dedicar a, al estudio a recopilar toda la información, a analizar documentos, buscar soluciones, redactar informes, eh, preparar la documentación de de calidad y todo lo, lo, lo que lleva aparejado a una dirección de obra. Y al final, el día que tengamos que redactar el certificado final de obra, pues nos vamos a llevar otro día, pre, otro día preparando el famoso anexo 2, con total seguridad. Si llevamos la coordinación de seguridad, nos vamos a llevar, con suerte, si la contrata es buena, un día eh, analizando el plan de seguridad. Y, y si no es buena, pues serán dos o tres, que suele pasar. Y que, bueno, pues que vamos a dedicar, eh, pues si la obra va a durar 12 meses, todos los meses una horita a hacer un informe de seguridad y salud. Eh, una hora para el informe, porque lo demás pues, lo hemos cubierto con las horas de la visita. Eh, los costes que no salen, como veis, o sea, esto es coste, 2.700 euros. Le sumamos los costes de visado, que aproximadamente un colegio para otro viene a estar en 200 euros una licencia de obra. Como veis, nos vamos a 3.170 euros. ¿Cuánto podemos cobrar por una dirección de obra de estas? Con estos gastos que hemos, que nos hemos puesto. Mira, vamos a suponer que cobramos 3.200. Esto, en la mayoría de los sitios, es lo que está cobrando el arquitecto por el proyecto. Fijaos si, si estamos alejados de, de, la, de la realidad. Eh, Vamos a analizar el certificado final, eh, perdón, el, el certificado energético. Os pues he hecho un análisis similar, imaginaos un certificado energético que hagamos rápido. ¿eh? Una horita en, en la visita, eh, otra horita en, en, en hacer el en pasar la, los datos al c y hacer el certificado en sí. Y otro ahorita más, con suerte, en registrar el certificado en las plataformas autonómicas, que algunas como la Andaluza, eh, bueno, pues son para echarle de comer aparte. Te llevas una hora el día que está de buenas y el día que está de mala te llevas un día. Bueno, pues fijaos que sale de coste 81 euros. 81 euros. Y esto es para un técnico normal. Que no, y para tener un sueldo normal. Eh, si cobramos por un, por un encargo de esto, vamos a vamos a bajarle un pelín, 90 euros pues le ganamos solamente 9 9 de ganancia eh, que no vamos a, a, a estar siempre trabajando a, a coste como veis para hacer un certificado energético a 50 euros, la única forma de hacerlo es pues, que uno sea muy bueno y tarde media hora en hacer el C3X media hora en registrarlo porque la hora de visita no te lo quita nadie y aún así 54 euros es muy, muy complicado hacer como está haciendo gente, certificados a 50 euros. ¿Cómo se puede conseguir hacer eso? Pues si somos muy eficientes y conseguimos que estos costes indirectos bajen una barbaridad, pues a lo mejor podemos conseguir llegar a esos números. Yo que sé. Se me ocurre pues, que el seguro, tengamos un seguro mucho más económico, que los hay por ahí, de 600 euros. Eh, que no te muevas en coche sino que te muevas en o que tengas un coche más tipo de hacia Logan. vamos a ver si llegamos a, a que eso se hace en cuenta eh, trabajes cerca siempre con lo cual gasta menos en, en gasolina y tal y gasoil que trabajes desde tu casa con lo que te ahorras el alquiler y que el equipo los tires todo lo que se puede y bastante más, y además tenga un equipo bastante económico. Y nos tiene 6, 5 años. Que no tengas nada de software legal. Eh, que no tengas página web. Y lo demás. Y que no te, bueno, que no vayas a un pulso en tu vida y que no tengas un duro en publicidad. Con lo cual es muy complicado que encima, si no te gastas nada en publicidad, te lleguen trabajo para poder cubrir. ¿no? Con todo eso, pues a lo mejor. Mira. No, ¿por qué no? Es... Que seamos muy eficientes y casi todo el trabajo tiempo dediquemos. Vamos a suponer que solamente perdemos dos horas en. y que no nos cogemos vacaciones. Pues así podemos llegar a hacer trabajos a 36, podríamos llegar a, tener, a conseguir hacer un certificado energético que nos cueste 36. Este señor, a lo mejor, haciéndolo a 50 ganar eh, no dinero. Es complicado, pero bueno. Frank, ¿me sí. oyes? ¿Oye una cosa? Que es que eh, que, ¿Nos hemos... eh, que nos hemos ido un poco. Es que tenemos. Eh, a mí me está dando miedo porque estoy viendo el, el chat que va que vuela y yo creo que aquí necesitaríamos una hora más solo para poder comentar y para tener el debate que tenemos. Y veo que, que en, bueno. en cuarto de no, tenemos la siguiente. Me podéis haber cortado antes porque yo he, he intentado. De que vieseis que, que se puede bajar a hacer certificados a, económicos, pero que eso supone, eh, pues, trabajar prácticamente la indigencia, ¿no? O, o bajas tu sueldo, o... o no, pero... O, o, o, o bueno, o consigues eso, trabajar trabajas en tu casa eh, bajando costes y demás. Eh, claro, eh, al final, eh, como, como, tengo, como tengo el micro, me voy a aprovechar. Porque yo, yo tengo aquí varias cosas anotadas y tal y me gustaría me gustaría aprovecharme para comentarlas. Porque es que siempre tenemos... Voy a abrir el vídeo si os importa. Eh, tenemos siempre la costumbre de hablar de, de el mercado, ¿no? Como si hubiera un solo mercado, pero realmente no podemos hablar de un solo mercado. Hay muchísimos mercados. Entonces, creo que claro. hay mercados para, para muchos técnicos eh, y para muchos precios. Porque depende del mercado que estés, un mismo precio puede ser un precio alto o un precio bajo sin ser caro o ser barato. Entonces, claro, aquí, si entramos ahí, ¡pua! nos podemos tirar aquí. Bueno, claro, yo sí. entiendo que la persona que termina de salir de la carrera, que vive en casa de sus padres, que no tiene costes y tal, y que lo único que quiere es ganarse para el cubata, ese es el que está tirando los precios que estabas comentando de de, de 80 euros eh, o 50 euros por un certificado. Pero un no. profesional que ya tiene un poco de certificado, y tal, yo creo que lo que deberíamos hacer es, como estaba diciendo en el, en el chat, es decir, no, es que, por favor, a los 62 que estáis aquí ahora mismo, de verdad, lo que más valor os va a aportar es saber decir que no. Eh, cuando pasen un precio de esto es un cliente. No regateéis, qué cojones, no hay que regatear. No, pues oye, lo siento mucho, pero yo mi precio es este y no lo muevo. Pero es que no lo muevo ni un céntimo. Y desde que empecé a hacer eso, pues las cosas me salen mejor. Hubo muchos muchos encargos que, que los perdía y decía, joder, ya lo he perdido. Pero es que ganaba más de los que perdía al final. Porque incluso clientes que me dicen, oye, bájamelo tal. Oye, no, bueno, va, pues te lo pido igual, ¿no? Y al final decía, joder, y si te llevo a bajar habría perdido dinero. Quiero decir que, por favor, acostumbrémonos, porque la solución no está en los colegios ni está en nada de eso, está en que no, sí, nosotros sí, sí. digamos que no a las cosas y ya está. Si es que yo creo que no, va por ahí en, el tema. en analizar esos costes y no trabajar nunca, eh, es muy sencillo. Yo no, crimen, no criminalizo al que vende. Al que, al que no, no, yo tampoco, eh, yo tampoco. 50 euros. No, no lo criminalizo, porque no, no conozco sus circunstancias y a lo mejor ese, esos 50 euros le resuelven en el carrito del Mercadona en ese. Es el, el cubata país? del fin de semana, yo qué claro, sé. O sea, es que no, no, no podemos criminalizarlo. Eh, el tema es que no trabajen por debajo de coste. Porque es que en muchos casos... Pues, ¿De, ¿Del coste de quién? Del coste de él. Del coste claro, su, pero si su. vivo en casa de mi madre y solo quiero el cubata, ¿cuál es mi coste? Bueno, si vive si en casa de, de su madre y... Claro. Y, bueno, pues a lo mejor su cubata, su, su coste ese es ese que tú dices. Claro, el, claro, si es que... Pero, pero bueno... Eh, Vamos también a ser, a ser claro ¿no? Vamos a darle valor a nuestro precio, a nuestro trabajo. ¿no? Claro, eso es otra cosa. Es o sea, no, no podemos trabajar simplemente por un cubata. Vamos a intentar trabajar por un sueldo, por un sueldo digno. Claro. Y esto, como decía antes, esto no, lo, lo arreglamos como, como estamos hablando ahora que está tan de moda, ¿no? Esto lo arreglamos entre todos. ¿Cómo? Pues igual que ahora nos estamos quedando en casa, oye, pues vamos, como tú decías, vamos a decir que no. Claro, vamos a pero, decir, pero mira... Es que tiene que ser la filosofía, vamos a, a difundirlo todos. De, eh, un hashtag, vamos a decir que no. Y punto. Es que es que es como lo vamos a hacer. No podemos esperar a los colegios ni podemos esperar que las cosas dependan de terceros, nosotros mismos, cuando te pasen un precio y... No. Eh, mira, Fernando quiere hablar. Yo, yo nada más os quería decir, interrumpo un poco porque hay mucha gente que quiere. Eh, yo he trabajado con unos radios mínimos obligatorios, pues recomendados, y, y lo que tienes toda la razón, Fran y Enrique que cada uno tiene sus necesidades y las necesidades, pues tiran precios y dan precios. Internet hace una barbaridad, daño. es un avance, pero la gente que entra a buscar eh, trabajos eh, en Internet eh, eh, van a precio en muchísimos casos. No, no, no, yo, yo, yo, mi, la mayoría de mis sesos vienen por Internet, ¿eh? Conocidos sí, bueno, o recomendados, conocidos con okay. o recomendados. Eso ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. Eso ha cambiado claro, sí. no, es que Internet te no, da la posibilidad no, de dar precio bajo o de, o de darle valor a tu trabajo, ya, antes. Pero, no, pero no el que entra solamente para buscar el precio, vamos a ver qué precio y, y hacer la comparativa sin conocerte. El, mm. pues, evidentemente tú eres una persona que está, te muestras en las redes de, de, y lógicamente esto va por, por internet, por, la, por esta autovía y por supuesto que te llaman, pero porque se te conoce en las redes. Bueno, pero... Y todo pasa por dignificar nuestra profesión. Lo que no podemos hacer es tirarla por el tierra o ser los meros firmantes para que pasen los papeles por cualquier administración y a la puerta. No, no, eh, vamos a ponernos en valor y Fran tiene toda la razón. Es decir, vamos, sí, a sí, decir claro. tú, vamos a decir que no a las porquerías de, de, de honorarios que nos ofrecen, al no. recateo del mercadillo de no, pero te quito, pero tú pagas tú las tasas colegiales. Ese regateo lo tenemos que, que eliminar y tenemos Entonces, que identificar la Y la Pasamos por ahí, pasamos por ahí. Si no, mal, mal vamos, mal vamos. Y además, sin, sin, sin pensar en, en lo que esté pasando otro compañero, porque hay veces, eh, bueno, nosotros tra trabajamos sobre, en muchos casos, cuando hacemos direcciones de ejecución, trabajamos sobre el, el proyecto que ha hecho un arquitecto. Pues, uh -huh. que, no nos, que no nos corte decir, oye, no, mira, mi trabajo vale 3, una dirección de obra de, un, de una vivienda de familiar vale 3.500, vale 4.000 ¿por qué? Porque qué es lo que vale? Oye, es que eso es lo que yo he pagado por el proyecto bueno, pues el problema de que, del, es del arquitecto, no mío es que este es lo que vale mi trabajo y darle valor a... Trabajo, es, un, es un gran sí. problema que tenemos, ¿no? Pero yo eso de 3.500 euros por un proyecto de sol, yo lo veo muy excepcional, ¿eh? Pero muy, no, muy no es, excepcional. Eh, no, yo no excepcional. No es tan excepcional, eh. excepcional. No aquí, eh, mira, eh, aquí tenemos en la zona, en, en el sur, eh, en la zona donde, bueno, donde yo vivo está todavía un poquito mejor, pero tenemos aquí una zona cercana a Sevilla, eh, para los que conocen, bueno, entre Sevilla y Jerez, los Palacios, eh, eh, Lebrija, una serie de pueblos que hay por ahí que hay un par de estudios que están haciendo proyectos a 3.500 o 4.000 euros, proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad. Todos. Es un problemón, no es un problemín, es un problemón. Eh, claro, ¿por qué lo pueden hacer? Pues porque hay compañeros que le dan cobertura a esto. Yo, yo me niego a trabajar con, con ese tipo de horarios, de, de me niego totalmente. A mí aquí me han llegado a buscar al pueblo... Oye, que quiero que tú me hagas la, la dirección de, de obra porque sé que trabajas bien y tal. Vale. como es en el pueblo? Pues bueno, venga, te voy a bajar un pelín. 3.000 euros. No, es que hay uno que me lo hace por 1.500. Pues corre con él. Corre con él. Ya está. Claro, no pues imagínate. Al pasa. Oye, que vienen y te buscan. Y, ha, y le han pagado al arquitecto 4.500 euros por el proyecto y su dirección de obra. Y le estás cobrando tú casi tanto como el... Como el... Si es que al final... Lo, bueno. lo el valor que decías es, al final, lo que acabas de decir, que, que conseguir que te busquen, ¿no? Claro, Ahora, de que otra es... manera de que te busquen. Ah. Y entonces, cuando, cuando te van a buscar es cuando van a por tu valor. Y cuando encuentran tu valor, les puedes poner el precio. Claro. Pero, efectivamente, como decía Fernando, si te encuentran en Internet sin conocerte ni nada, pues ellos van a buscar precio. Pero lo que hay que mostrar en Internet no es precio, lo que hay que mostrar en Internet es valor. Porque a mí me ha llegado gente que me ha encontrado en Internet y me, y me ha llamado por el, por el valor que le ha aportado y he dicho, oye... Eh, qué precio tienes, y bueno, pues más o menos pues le da un poco igual el hecho de que fuera más caro a lo mejor porque ha encontrado valor, Pero, bueno, pues vamos a tratar de buscar los medios de darle valor, y ahí sí que entrarían los colegios, en mi opinión, o el consejo en dar valor a la profesión porque sí. eso, es otra. eso es otra, la profesión tiene que tener un valor no tenemos que ser el, el aparejador que va de la mano del arquitecto, porque si no al final pues siempre le digo, oye, si ya tengo un arquitecto, ¿para qué quiero un aparejador? No terminan de entenderlo, ahí sí que entrarían un poco los colegios en darle valor a la profesión, entonces con ese valor poder tener el precio. También tenemos nosotros que dárselo, ¿no? Nosotros. Claro, claro, claro. Oye, sí, porque intenta de... Trabaja. Cuando tú trabajas, de verdad, cuando... O sea, el problema que tenemos con estos honorarios tan bajos es que hacemos, como nos pagan una mierda, hacemos trabajos de mierda. O sea, esto es la generalidad. Vamos a hacer, claro, vamos a hacer, claro. Hay muchos compañeros haciendo muy mal trabajo en la calle. Muy mal trabajo. Direcciones de ejecución en las que se va el día del replanteo a ver la cimentación, a ver los forjados y ya no aparecen más hasta el final de obra. Y eso lo tenemos a patadas. Eh, ¿Yo qué hago con mis direcciones de, de, de ejecución? Pues oye, le ayudo al cliente a buscar materiales económicos. Eh, si, si tienen que abaratar o materiales... Eh, política, cuidado. Eh, cuidado, una cosa. Una cosa, eh, una cosa que se... He estado de acuerdo en todo lo que has dicho, pero hay un punto en el que no he estado de acuerdo y sí que me gustaría mencionarlo y con toda la confianza. Eh, porque has, has mencionado un momento que el dar valor a lo mejor es que es darle más cosas, pero dar más cosas no es dar valor, ¿Cómo? es dar cosas gratis. ¿eh? Cuidado, no, no cuidado. No, no. Sí, sí, no, no, pero hay que, eh, a lo mejor no me he explicado bien. No solamente es eso, no solamente es eso la de darle, es también hacer una llevar una dirección de obra eh, eficiente. Porque si tú haces claro. una dirección de obra eficiente, ahorras dinero, claro. Eso sí, o sea, eso sí, porque estás encima de la certificación. ¿Qué pasa? Eh, me pasó ahora hace poco con, con un cliente que me, me estuvo regateando una barbaridad en la primera la primera certificación de obra le ahorré cuatro veces eh, simplemente porque me la miré a fondo le ahorré cuatro veces se ahorro que me había intentado desprimir o sea, me, me, me quitó 500 euros de, de los honorarios yo fui tonto y, y, y los bajé pero es que en la primera certificación de obra eh, le, le iba a meter la, la, la constructora 2000 euros que cualquier, que cualquier técnico pues que no se la mire que no se mira fondo una certificación pues se oye, se lo cuela y ahí le entra eh, a ese cliente lo tengo ya ganado y es un cliente que hace más cosas o sea, eso es lo que tenemos que ir consiguiendo que nuestro trabajo sea el que llame a otro trabajo y que el cliente vea que esos 2.000 o 3.000 euros de diferencia que pueda haber con otros compañeros de la, de la población pues que valen eh, que valen su, su precio porque le estás dando, le estás dando ese plus, que no solamente puede ser aparte, o sea, aparte de como decía, de, como decía, de, de dar algo más, ¿no? Oye, le ayudas, haces una licencia de apertura, pues ayuda al cliente un poco con la decoración del... De, pero pero es, que eso, no, al, es que ahí le ¿sí? estás quitando el precio, estás quitando el trabajo al decorador. Eh, eso es, es que eso es un, eso es un no trabajo depende, en sí mismo. Depende, depende de lo te, a lo que te dedique, ¿no? Depende a de lo pero, que te dediques ¿no? de todas maneras... Están, están comentando en el chat y me parece que con mucho criterio, porque aquí, eh, vamos, eh, solo tú y yo nos podemos tirar un par de horas. Y si, y, y... Entonces, están comentando José, José, José Moreno, eh, pone, este debate hay que trasladarlo a otra hora. Yo estoy de acuerdo, porque si no, eh, ¿os parece que, que busquemos una hora mañana eh, o en algún momento para hacer un debate, de pero solo debate con... Con esto ¿lo, lo, lo diréis apropiado, porque es que no, no sé cómo hacerlo, la verdad, pero lo es voy que apropiado. Si viendo... un, un monográfico, eh, te lo, he, lo hemos comentado antes, y a raíz de esta quedada, que yo creo que, que está resultando maravillosa, eh, ir haciendo eh, parciales, ya, bueno, no dejarlo morir y que, que continúe el grupo de Slack y una, uno de los monográficos puede ser este, plantear una sí. tarde, oye, vamos a hablar de los análisis. Bueno, hombre, yo, creo que es, yo creo que es una pena dejar este debate ahora en este punto no, pues, sin duda pero, pero es que claro eh, si no nos podemos tirar hasta mañana si quisiéramos hablando de esto yo si queréis lo que puedo hacer es me puedo guardar el archivo del, del, del chat este y si queréis mañana por la tarde después del de Rubén o, o otro día no lo sé yo porque no se enfríe el tema no y, y hacer un debate sobre el tema porque bueno yo le estaba comentando que yo tengo aquí un par de hojas de cosas que quiero comentar y seguro que no soy el único que tiene un par de hojas de cosas que quiere comentar y sobre todo, pues, la cantidad de, de mensajes que hay en el chat es brutal. Vamos, no sé. En fin, de todas maneras, eh, os, os dejo en vuestra, Bueno, José Luis y, y Frank, Luis? Chapa, tampoco me quiero meter ahí. Sí, sí, por mí ningún problema, lo podemos... Porque además es que yo tengo aquí... Es que hay 50.000 preguntas que resolver claro. en el chat. Es que está... Dejarlo aquí a lo mejor sería un poco... Desperdiciar la oportunidad que hemos tenido de sacar ese tema tan interesante. Bueno, si queréis, continuamos, ¿eh? pero, pero... No, pero yo, yo creo que se, se nos va a hacer muy tarde. Es que aquí hay mucho para atacar. Para atacar ¿eh? No sé, si, si queréis, que podemos sí? hacer un hueco mañana o pro, otro día, no sé, como veáis vosotros. A ver... Tenemos pero, una yo, segunda parte. Otra, otra cosa que podemos hacer es que como ahora tenemos la, la cervecita a las ocho y media... A ver, si queréis, podemos eh, entrar ahí a saco y sacar el tema y seguro que el tema surge, o sea, el tema se, se, va, se va a guiar, porque igual estamos estos mismos 60 que estamos aquí, lo más probable es que seamos los mismos que estemos allí. también te lo digo. Entonces, pues si queréis que cerremos este y entremos en el otro enlace, básicamente para que... Bueno, o sea, espérate, yo porque... me tomo una y me voy para casa, ¿eh? <ríe> ya, ya, eso dicen todos. No quería salir y me lié, ¿no? <ríe> Como el libro del Chivo Valle. Eh, ostras, es que no sé qué hacer, la verdad. No sé qué opináis. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Que abra el micro y diga, oye, ¿qué, qué hacemos? la mano, que Hay que dejarlo, ¿eh? para otro debate. Mi opinión. ¿Que sí o que no? Que sí, que sí. Porque hay sí. mucha tela. En show, sí. Solo leyendo el chat, ya... Claro. En las cervezas, o sea, en el chat de las cervezas yo creo que lo podemos sí, hacer. Ahora es que, que... si que a las ocho y media, a ver es es que yo yo cre... surge. A ver, yo creo que ni con eso nos va a dar, porque yo he estado aquí apuntando y estructurando en el chat lo que va saliendo y tiene, tiene tela. Yo creo que ni con las cervezas los lo, lo, lo hemos sueltos ¿eh? Mm. O sea, yo, yo, casi, bueno. pero... yo casi... Yo casi... No dejaría... lo en, en otro momento. Sí, decía que yo soy Javier de Sevilla. Eh, yo yo sería fiel a la planificación que tenemos por ser un poquito organizado y hay que rumiar esto un poquito pa para sacar otro día una tarde una tarde en la que podamos hacerlo con más tranquilidad y algo más preparado y algo más, más organizado, con una especie de orden del día de qué tocamos en cada fase, por no hacerlo tan lioso, que esto tiene mucho un ámbito demasiado alto. Mira, Jaume Alemán comenta en el chat que en las cervezas se acuerda para otro momento. Pues oye, pues igual nos metemos en las cervezas y ya con las papitas y la cerveza lo podemos comentar, si queréis. Yo esa una última reflexión que, que sí que me gustaría hacer. Eh, yo creo, eh, bueno, el tema que siempre estamos dando, al que siempre estamos dando vuelta de los honorarios eh, recomendados. Yo creo que si hay un momento en el que esto puede ser reivindicado, precisamente ahora. La situación en la, que nos, en la que nos estamos metiendo, en la que nos hemos metido, es muy cruda. Y vamos a pasar por unos meses muy malos, muy malos. Necesitamos protección, porque no hemos terminado de salir de la crisis anterior y nos metemos en la nueva. Y si la otra vez fue una caída de precio, una tirada de precio brutal por intentar sobrevivir cada uno, esta va a ser igual o peor. Entonces, sin si en algún momento hemos necesitado esos honorarios horarios eh, regulados, es ahora. Y ahora es cuando tendríamos un poquito de fuerza y un poquito de peso, porque es que hay una justificación. Es que lo necesitamos. Necesitamos esa, ese, ese control. Y, y aprovechar que el piso pasa por para, para Valladolid para intentar de, de convencer a alguien en el Gobierno, que son los que tienen potestad de, de dejarnos hacer esto, ...para que aparezcan esos honorarios regulados... ...que se van a proteger otras cosas... ...porque no nos pueden proteger a nosotros... ...y se regulan los precios mínimos... ...de los productos del campo... ...porque no pueden regular los, los nuestros... ...unos precios mínimos... ...no hace falta que sea una barbaridad... ...no, no necesitamos... Eh, ...simplemente pues eso... oye mira ...un certificado energético va a costar X... ...el X que no lo digamos ni nosotros... ...que sea otro señor el que lo diga... Ya hay, ya hay, precios regulados, ya nos están pagando en en, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, por las tasaciones que hacemos para periciales contradictorias, tenemos un, un precio tasado. ¿Por qué no puede eh, eh, no nos pueden hacer lo mismo para el resto de trabajos? O sea, A vale, ver, los mismos abogados, va? por ejemplo, tienen unos precios mínimos. Antes me han comentado que la ley es la ley, pero ellos no. tienen unos precios mínimos marcados también. ¿Por qué no, no podemos nosotros como colegio profesional de, también? Porque son de justicia. Mira, si tú te vas a los precios de peritos, los, los precios de peritos también puede estar regulados, las intervenciones de peritos. De hecho, los ingenieros eh, se basan en los, muchos ingenieros se basan en los honorarios que hay en los juzgados de las intervenciones profesionales. También están, ¿eh? No, no, no se puede porque está, o sea, realmente está prohibido. está prohibido. Lo que hay es que se publica, bueno, de hecho, nosotros podemos utilizar una herramienta que hay, que es sencilla de encontrar, que es... Eh, nuestros colegios no publican honorarios mínimos, pero sí que hay Pero una, una... guía. Pero el de Guadalajara sí. El de Guadalajara el, el, el, el pero, precio centro lo tiene. Pero, lo de no, pero no es el colegio, es la... Es, la, es, es el... Sí, pero, es la base, sí, de, precios, es sí, la base pero, de precios. Pero, ¿tú pero tú? es, es, es, es editada por el colegio al fin y al cabo. O sea, sí, no, es verdad que no se, no se no través no, no, en la base de precios, pero sí tenemos, sí tenemos honorarios establecidos. Pero es una empresa. Pero es del una del empresa, colegio. empresa que es del colegio, ya, pero, pero es una empresa. Pero sí que tenemos... Pero es que realmente no son horarios publicados. Hay, hay dos entidades de nuestro... No en sé, el IBE es? de aquí de Valencia está publicado también. Claro el que... precio hora de técnico. Sí, pero eso se basan en, en los precios de, de, de, de, de una entidad no me no acuerdo el nombre. Eh, una entidad que hay... Bien. En el IBE, unos, Instituto Valenciano de Edificación. Sí, pero aparte en el BOE se publican... Es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama esta entidad. Perdóname. Eh, y se publican unos horarios eh... Y, y bueno se pueden utilizar como, como base pero aparte de todo eso hay dos eh, colegios en España que tienen publicados eh, honorarios a efectos eh, judiciales de tasación judicial eso es lo que eso es lo que decía claro pues el Colegio de Madrid de arquitectos el Colegio de arquitectos de Madrid y el Colegio de arquitectos de Sevilla tienen esas publicaciones y se pueden utilizar porque porque nosotros sabemos cuál es el coste a partir de un proyecto cuál es el coste de nuestra Dirección de obra el resto de trabajos es que tienen el mismo coste para ellos que para nosotros, o sea, los mismos horarios, no son diferentes. Eh, permitirme un, un comentario. Eh, soy Frangil, de, de Málaga. Eh, además de lo que estoy comentando de honorarios y demás, eh, de los baremos eh, y de la, de la regla que podría o, o, la, o, o los ejemplos que nos pueden servir como honorarios base, eh, para mí el tema clave es la valorización de nuestro trabajo y la visibilidad de ese valor. Y un ejemplo sí. claro que siempre se ha puesto, ha sido por ejemplo, eh, con eh, la espada, la bicicleta con la que Indurain ganó eh, muchas, muchas carreras. Decían que la, la espada en coste, eh, pues podrían estar en torno a 1.000 euros de coste. Eh, el coste, el precio de venta al público era 2.500, 3.000 euros, o incluso más en el momento en el que eh, ganó la, eh, uno de los últimos tours. Pero la espada con la que Miguel Indurain ganó el último tour, esa en concreto... No tiene valor, no tiene valor. Con lo cual, el valor y el coste, que bien has comentado antes, Frank, eh, para nosotros va muy, muy eh, relacionado con eh, la visibilidad y eh, pues lo que se valore en nuestro trabajo. Eh os propongo que os propongo que hagas la misma la misma pregunta en el, la parte de la cerveza es que me están reclamando ya que tengo que abrir yo y no me quiero no me quiero perder nada es que esto está súper interesante ahora allí y fran hace la pregunta y, y abrimos un poco el debate allí o sí, yo es que me tengo que salir ya es que por lo menos tengo que cumplir con el horario de hay gente que está esperando en el otro lado creo vale yo, yo me salgo sí, está y ahora va sintiendo bien